Para un club es importante siempre recibir un premio. Si además es un premio a los valores, pues esto todavía tiene más, más, más grandeza. Eh, nos han dado el premio a valores y encima, como dices tú, es popular, o sea, que eh, la gente nos ha votado. Esto todavía para nosotros tiene un valor añadido. La gimnasia rítmica adaptada es gimnasia rítmica, lo que pasa que a un ritmo pues más lento, adaptado a las capacidades de cada una de ellas, pero en realidad es gimnasia rítmica. No vamos a llegar a tener eh, unas dificultades como se requiere oficialmente, por así decirlo, pero sí muchas de ellas las vamos a poder llegar a conseguir.